Veamos el nuevo modelo que vamos a hacer para estudiar la reflexión y las vibración. Aquí, entonces, ubicamos el, una nueva, un nuevo cilindro, figura de diseño, cilindro con diámetro de 35 milímetros, altura 600 milímetros, en la dirección del eje de las X a partir del punto que está en el origen entonces con esas condiciones construimos el cuerpo principal del eje y lo podemos ver ahora unimos a eso un cilindro que representa el engranaje de 85 milímetros de diámetro y 40 milímetros a lo largo del eje X, pero que ya esté en la posición eh, 300 menos 20, es decir, 280 milímetros en las X, y le damos aquí De manera que a esto le podemos asignar el material realmente nos interesa el módulo de Young y la densidad, así que puede ser cualquiera de estas relaciones de acero y lo guardamos. Una vez construido el CAD, entonces nos pasamos a la aplicación de diseño en donde podemos hacer el análisis de esfuerzo y de formación aplicándole una carga en el engranaje y podemos medir la deflexión y luego podemos aplicarle la, el análisis modal para determinar las frecuencias y los modos de vibración que más pueden afectar eh, el comportamiento de los engranajes. Y miramos aquí en la aplicación, la aplicación de diseño. Con clic ahí, que ya lo hicimos, hay que esperar a que cargue la aplicación de diseño en la cual inicialmente pues, va a mostrar un menú para construir una simulación que es la simulación donde normalmente lo primero que se estudia son los esfuerzos y deformación ahí está cargando entonces fíjense que dice nuevo modelo de elementos finitos y simulación con la pieza se utilizan todos los cuerpos que están ahí con las opciones por defecto funciona bien para un análisis estructural estas son tengo una descripción que ya había escrito, entonces la, la sigo utilizando y le damos a aceptar. Entonces, la solución uno va a ser la del análisis estático lineal. Aquí hay modos de vibración o pandeo lineal. Entonces, la primera es estático lineal. Y le vamos a poner el solver iterativo para poder usar la malla con tetraedros, todas con tetraedros. El caso de no necesitar más opciones, entonces nos da la opción de una vez. Aquí está la solución, a la simulación, está el modelo de elementos finitos, y aquí está la opción para agregarle la malla. Aquí nos aparece el, el menú para agregar la malla entonces aquí en esta parte se puede agregar primero las restricciones antes de la malla y la carga entonces vamos a hacerlo la restricción definida por el usuario que tiene las tres desplazamientos fijos y las tres rotaciones libres en el extremo izquierdo y libres los desplazamientos en el eje X y fijas los desplazamientos en Y y en Z en el, en el otro extremo y aplicamos la carga sobre esta parte que es el enganaje de 3500 en la dirección de z negativa. con esas con esas cargas ahora construimos una malla eh, con tamaños de elementos de 20 con estas condiciones en realidad pongamos de 10 milímetros a los elementos y seleccionamos todo el cuerpo está la malla que ha generado que Podemos ver que tiene 10.000 elementos y 18.000 modos. Aquí están las restricciones y está la, la carga. Vamos a guardarlo y aquí, con clic derecho en la solución, podemos pedir ya resolverlo. Ok, estamos obteniendo el análisis de reflexión para este. Eje con la simulación de diseño entonces básicamente en nuestro este cuadro de diálogo no le habíamos puesto crear automáticamente el paso o el subcaso le pusimos el sol de iterativo de elementos y le dimos aceptar eh, aplicamos las eh, las restricciones entonces fíjense que las restricciones no aparecen en la solución. Entonces se las aplicamos aquí, hacemos clic derecho aquí en este cuadro, le ponemos agregar a la solución o paso activo, entonces ahí ya está. Aparece esta y esta otra también. Eh, agregar a la solución o paso activo ya está y las cargas entonces le aplicamos un tipo de carga de fuerza de 3500 N en la dirección z negativo a esta parte del engranaje cuando revisamos aquí eh, la fuerza aparece inactiva y no está en la solución. Entonces, eh, la solución no tiene la fuerza porque el modelo de elementos finitos, por naturaleza, se le pueden poner varias condiciones de carga. Cada una es un subcaso. Entonces, se puede hacer el subcaso automáticamente al crear la solución con la opción que está dispuesta para eso. O aquí, con un clic derecho le hacemos un nuevo subcaso que es el subcaso carga estática 1 simplemente le damos a aceptar y aquí en este subcaso ahora sí agregamos las fuerzas pues le ponemos aquí agregar sol a solución o paso activo Entonces fíjense que la fuerza aparece aquí agregada en el subcaso Entonces, para este modelo vamos a analizar esta carga que es la que está activa entonces aquí le damos resolver a la solución se le puede dar aquí resolver clic derecho resolver la terminó y aquí entonces en los resultados miramos la deflexión ¿Ya? que tiene valor siempre y cuando hayamos hecho el análisis de sensibilidad como mencionamos en la clase pasada haciendo variar la densidad de malla hasta verificar que la solución no depende del tamaño de la malla o sea, aquí tenemos milímetros de deflexión eh, en este subcaso, entonces ya tenemos la solución, ahora volvemos aquí, podemos aplicarle otra condición de carga simplemente la ponemos acá hacemos un nuevo subcaso eh, gestionar subcaso nuevo carga de estática 2 entonces el subcaso que tenía la fuerza ya está Inactivo. En su caso que está activo no tiene carga. Entonces aquí podemos agregar el nuevo tipo de carga. Le damos una fuerza en la dirección y negativa de 2400 Newton a esta misma parte. Aparece acá la fuerza 2. Y también aparece aquí. Está activa en este subcaso. En este caso solamente vamos a estudiar desplazamientos en Y, de fricciones en Y provocadas por esta cara. Y lo mismo, le vamos a resolver. Y en esta condición, entonces, ya lo miramos. Fíjense ustedes que la, la solución aquí, cuando damos de, de estructural, ya nos muestra los dos casos para el caso 1 el desplazamiento son 44.44 milímetros para el caso 2 el desplazamiento eh, aquí se puede observar mejor con, con esta anotación es 0.3 milímetros 0.3 milímetros el 3 mm, 3 mm de desplazamiento en la dirección y